Un gusto saludarles una vez más, soy Bambi Raab, en estos momentos nos encontramos en un bello bosque, lindísimo, este pues ahora les voy a presentar un video de la naturaleza como siempre, lo que me encanta, ustedes lo saben, bueno, lo que, les, lo que miran en mis videos, y pues nada Gusto saludarles a todos Mis suscriptores Y los que no se han suscrito Los invito a que se suscriban Activen la campanita Para que reciban cada notificación De contenidos Cuando Ponemos contenidos Valga la palabra eh, Nada eh, Muchas gracias Por ser parte De mis Aventuras por ser parte de mis, eh, vaya, eh, creaciones. Y los invito también a que me visiten en mi página de Facebook. Es Aventuras Naturaleza. ahí mismito pueden buscar con ese nombre y denle like. Y gracias, una vez más síganme, vamos a continuar, a ver qué encontramos, acompáñenme a explorar este bellísimo bosque, este, aquí está una, esta es la laguna, miren, aquí escuchan el, el, el canto de los de los pájaros muy bonito vamos a seguir aquí eh, un poco un poco de precaución siempre porque ha llovido entonces este hay sitios que están así como <coughs> la tierra está un poco así muy suave entonces, este, vamos con un poco de, aquí, de precaución. Aquí, a ver qué encontramos. Síganme. Ahí está la. Sí, el canto, el canto de los, ay, bien bonito, de los pajaritos. Como les decía, los grillos. Y es una mezcla. Es una mezcla de. No, es aquí. si, sí, ha llovido. ¡Oh! Una tortuga. Es una tortuga. Pero. Tengo que decir. Que. Oh, yo pienso que Yo pienso que esa tortuga Oh, sí Lo siento, pero ya no ah, sí, No se la comió mucho, algún Animal Lo siento, pobrecita Pobrecita la tortuguita Este Ya solo dejaron la parte de ustedes saben, lo, lo, lo, el caparazón es pues, fuerte, imposible que lo que se lo puedan comer eh, los animales miren aquí cómo está por lo que les mencionaba aquí con bastante precaución, si se dan cuenta este Aquí explorando este bello bosque. Vamos a, a pasar aquí con precaución acá también. Lo bonito de acá es que en este bosque no hay muchos árboles con así como con espinas, porque hay otros sitios que he visitado y sí hay muchos árboles con espinas. Entonces un poquito. A descubrir aquí Ay, Qué bonito que será muchos árboles altos pues, algunos están ¡Ay, un animal que será que será que será? ¿Qué será ese Ay no, yo creo que, no, no puedo, ay me da miedo, no, me da, me da un poco de miedo, mejor me alejo de aquí, ay me alejo mejor. Sacó corriendo ese, ese, ese animal, no sé qué es. Este. Aquí está un, el, la, el lago que les mencionaba. Y miren qué belleza la que tenemos. Ay, tuve que correr. Estoy un poco así cansada. Este. A ver qué pasa. Ay, me persigue. ¡Ay! ¡Ay, yo me pie, ¡Ay! Voy a correr mejor. Ay.